un lugar muy lejano a la zona de combate un niño observó con admiración a su padre que al parecer superó el poder de un super saiyajin sin embargo, su respuesta es una pieza importante para el joven guerrero aunque tenga este gran poder también tengo que concentrarme para poder golpear al adversario así nunca podré ganarle a un monstruo como Cell esta escena fue el medio donde entendimos el problema de Trunks el compromiso y la humillación a su padre lo volvió una bestia su frustración lamentablemente cegó su mente y cometió el error que Goku mencionó hace unos segundos. Este momento es simplemente conmovedor, incluso para el guerrero más perfecto, el cual no necesita más que seguir su naturaleza, producto de todos los guerreros que absorbió y los que su doctor añadió a sus genes por medio de la base de datos. Hoy es un guerrero que tan solo busca... Conocer sus límites. Algo inventará para averiguarlo. Mientras le perdona la vida a Trunks. Hablando de Trunks, él mismo tendrá una oportunidad similar. Número 16. Le suplica por ayuda, prometiendo serles de utilidad. Pero Trunks no confía en sus palabras. Él conoce la naturaleza de los androides. Conoce el objetivo por el que fueron creados. Y justo cuando esto podía terminar mal, Krillin, un compañero de Goku, se responsabiliza de él. Él le iba a decir al androide que iba a volver a ser rescatado por un amigo de Goku. Corporación Cápsula, Capital del Oeste. Número 16 se encuentra en un mejor lugar, a pesar de que su reparación tendrá que esperar. Sucede que el doctor Burifu no conoce tanto de mecanismos obsoletos como el suyo, así que espera a Pulma, su hija, cosa que les permite escuchar cierta noticia, escuchar la idea de Sel para medir su poder. Algo iba a inventar, y así lo hizo gracias a la información que el doctor Hero añadió a su cerebro. Así es, ha decidido iniciar un torneo. Lo que parecía una propuesta educada por sus reglas, cambia drásticamente al tocar el tema principal. Esto, tal como él dijo, solo es un juego, así que deben prepararse. Tiempo después, nos encontramos aquí en el mismo sitio, en el mismo lugar, solo que en esta ocasión Bulma se encuentra en el laboratorio. Con bastante facilidad logra entrar a la base de datos. Y para sorpresa de todos, número 16, solo tiene información de Goku. Sin embargo, hay algo que no encaja. Según la información, es un sujeto muy peligroso. Pero según sus acciones, es un guerrero bastante noble. Si la respuesta correcta es la segunda, significa que es capaz de aprender, a pesar de ser un modelo obsoleto, cosa que ni número 17 y 18 podían hacer. Es irónico que el robot más poderoso sea el que menos daño ha ocasionado a la humanidad. Aunque esto no es una solución al problema actual. Ya te dije mil veces que no existe poder en este mundo que pueda igualarnos. Que no se te olvide. Todo el ego e ingenuidad pasó factura. Número 16 y Isel, dos guerreros unidos por un error en la línea temporal. Sobrevivieron, y están separados por el muro del poder. El robot corre peligros y participa en ese torneo, pero hoy todos lo recuerdan, por atreverse a luchar. Y así, el día llegó. Vegeta no deseaba su preparación Rilin por otro lado, recibió agradecimientos y Goku por otro lado recibe unas palabras Me construyeron especialmente para eliminarte No quiero que vayas a olvidar Aún posee los datos que el doctor impuso pero hoy necesita a dos mismos y de seguro que los tendrá Goku, para la poca sorpresa de todos nosotros inicia el combate sin embargo, para el asombro nuestro, tiene uno de los mejores combates de la historia. Sin embargo, el Sayedín criado en la Tierra, tiene otros planes. Y si eso significa terminar el combate de una vez por todas, así será. Este es Kohan, hijo de Goku y elegido como segundo participante en el torneo de cela. Su poder es increíble para ser un niño, pero es justamente ese factor el que su padre olvidaba. Ser talentoso y ser experimentado no es lo mismo. para desgracia de la humanidad. Todo está de mal en peor. Y solo queda una alternativa. Quizás es la peor de todas. Esperen un momento, no se acerquen. ¿Eh? Tengo una bomba y la activaré para explotar junto con Cell. ¿Qué? No hay forma de ocultarlo, pero la Tierra debe sacrificarse para que Cell no destruya el universo. Si ellos no pueden detenerlo, esta es la única alternativa, o mejor dicho, era la única opción. Aquel humano que le salvó la vida también le informa lo inimaginable, de la manera más subjetiva posible. Hace unos días, un robot llamado Número 16 fue rescatado y con el tiempo reparado la reparación en honor a ese robot que salvó la tierra fue tan minuciosa que eliminaron un pequeño artefacto para evitarle un problema, una decisión bastante lógica para otro momento. Esto es todo, la batalla ha perdido todo orden y la humanidad ha dejado de creer, sin embargo quien más sufrió, tuvo la capacidad de adaptarse. Eso de ser el guerrero más poderoso del mundo es cosa del pasado. Esto no es una simple batalla. Cualquier cosa que pueda aportar, por más sencilla que sea, es necesaria. 16. Aún tiene una esperanza. La realidad. Esa que ha permitido sus mayores derrotas, la que brindó sus mejores momentos, ese mensaje aún no ha llegado a la conciencia de un joven, de un elegido que necesita escuchar el discurso que cambió su vida, y claro que sí, cambió el destino. Gohan, escúchame, no es pecado pelear por la justicia, al contrario, eso es una buena obra. Recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras. Entiendo cómo te sientes, pero ya no tienes por qué seguir soportándolo. El caos que atormentaba la mente de ese muchacho, acaba de detenerse. Gracias a un robot obsoleto, que posee las palabras indicadas. La frágil conciencia de un niño, la frágil inocencia de un niño, era la única atadura pero hoy debe cambiar, hoy es el primer paso, este es el primer paso, hoy debe continuar su vida con esas palabras, pues estas serían las últimas palabras de nuestro protagonista. Número 16 no tuvo un final feliz, lo siento, fue destruido, al igual que los animales y plantas de su alrededor. Hoy sus palabras cambiaron la historia, este es el producto de ellas, este es Kohan, un guerrero que ha vuelto a nacer, gracias a un guerrero irrepetible, el robot que amó a la tierra. Número 16 Desde República Dominicana para ti. Te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. Cuídate.